hola cómo están mis queridos alumnos del MOOC ahora vamos a hablar de los ángulos hay que tener en cuenta que la forma como la cámara incide en el personaje o en el objeto puede cambiar la forma de, de pensar o lo que entendemos de ese personaje tanto psicológica como físicamente ¿eh? en el caso del eje horizontal o el eje x el cambio es un cambio frente a cómo entendemos el punto de vista del personaje. Mientras más de frente tengamos la cámara al personaje, más vamos a estar alineados a su punto de vista. Y mientras más lejos esté la cámara, por ejemplo, a su punto de vista, más alejado estamos a él, por ejemplo, en el perfil. Los ángulos en el eje X horizontal son frontal, tres cuartos de perfil. Perfil, tres cuartos de espalda, espalda y también el escorzo. La diferencia entre el escorzo y el espalda es que en el ángulo de espalda queremos ver al personaje por detrás, mientras que en el escorzo lo que queremos es ver qué es lo que está viendo el personaje por delante. Eh, ¿Por qué no utilizar un plano subjetivo? Pues muy sencillo, porque. Queremos referenciar al personaje con el espacio visual que ocupa. Ahora vamos a hablar de los ángulos en el eje vertical o ángulo Y. Empieza con la cámara completamente desde arriba y ese ángulo se le llama cenital. Cenital porque viene desde el cenit. Y ese nos sirve para ubicar a la gente en el espacio. Luego tenemos el ángulo picado. El ángulo picado es todo lo que hay entre el ángulo cenital y el que sigue, que es a nivel de los ojos. Ese lo que hace es disminuir tanto al sujeto como al objeto, física y psicológicamente. El contrario del picado le llamamos contrapicado y es el que está entre el ángulo a nivel y el que sigue, que es el nadir. El que es completamente abajo, que es el contrario del cenital, ¿eh? El contrapicado nos ayuda a hacer ver más grandes a, las, a los sujetos, tanto físico como psicológicamente hablando. El nadir es cuando el personaje está completamente encima del lente, algo muy extraño y difícil de hacer. Además, porque no lo puede justificar mucho, narrativamente hablando, a menos de que muestres una persona desde el fondo del agua nadando por encima de la cámara, o superman, o un avión, o algo así. El seminadir es el que más vemos. Es cuando una persona está parada y el lente está delante de esa persona y alcanza a tomar a la persona de la cintura hacia arriba. Utiliza los diferentes planos y ángulos para contar tu historia de una manera mucho más expresiva. No te quedes en el plano general, ¿eh? Cambia al menos tres, cuatro o cinco veces de plano y de ángulo. Chao.